Y dejando de lado los deportes, nos encontramos ahora con Wendy Piñón, que está tomando el reportaje del clima. Gracias Alejandro, nos encontramos aquí en las instalaciones del CSH Naucalpan. Hace mucho frío, estábamos a 6 grados centígrados, llevamos 4 horas así, pero ni modo, la prioridad es salvar el semestre. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias Wendy, y ahora ya lo saben, no olviden su paraguas, su suéter, y los que tienen novio, pues abrácenlo.